No te Sean no todos bienvenidos compañeros a este nuevo video En el cual les traigo WhatsApp en su última versión La cual la puedes encontrar bajito en la descripción del video Y descargártela de inmediato Ok, y solamente quiero recordarte guardar tu respectiva copia de seguridad Para que no se pierda ninguno de tus chats o conversaciones Así que mis amigos Dame un buen like a este video Suscríbete si no estás activa la campana de otras Para que no te pierdas ningún video que esté subiendo Ninguna actuación Ningún truco que esté subiendo a este maravilloso canal sin más preámbulos comencemos con este tutorial ok, una vez de cargar el primer paso es irnos a los archivos y buscar la carpeta de descargas odloa, donde vamos a proceder por la instalación de WhatsApp en su última versión. Yo le voy a dar cancelar porque la tengo previamente instalada. Y te das cuenta que ya he trasladado mi copia de seguridad. Y aquí estoy dentro de la interfaz de WhatsApp Plus. En la cual vamos a poder aplicar nuevos temas. Los cuales trajo esta nueva actualización. Una vez que cargue aquí. Vamos a esperar que cargue la tienda de temas. En la cual vamos a poder aplicar temas en movimiento. Súper, súper increíble. Te das cuenta, hay una gran variedad ok una vez que elías por ejemplo si te interesó colocar puede ser este que se encuentra aquí das un toque y aquí vas a compartir con los amigos o grupos para desbloquear el tema Eso es sencillo simplemente te va a mandar a esta interfaz a este apartado donde vamos a proceder a enviar o okay, quedamos en siguiente automáticamente se va a empezar a descargar este súper increíble tema el cual se va a aplicar en tu pantalla principal y en tu pantalla de conversación Ok, esperemos que descargue Basta que llegue a 100 y Se va a aplicar Una vez que demos un toque allí Va a aparecer un botón para aplicar el tema Ok, mis amigos También quiero proceder por, por, por agradecerles por, por brindarme el apoyo a través de este canal El cual te, se esmera mucho por traerte el mejor contenido Damos un toque y se establece por defecto Ok, y aquí vamos a esperar a que aplique Se da cuenta ya ha aplicado Y que haga de esta manera nuestro Whatsapp Y así me va a hacer con todos los pues, pues, pues, pues, que te gustas o los temas vamos aquí contamos con los que es este apartado el promover de mensajes o enviar un mensaje un número que tengas en tu lista de contacto y contamos con este apartado de aquí donde vamos a poder jugar eh, videojuegos en nuestro en nuestra aplicación de whatsapp ok si te das cuenta que juegos hay información hay muchas variedades si te das cuenta que los juegos pueden jugar estos juegos que se encuentra aquí dando un toque y vamos a poder jugarlo de inmediato, ok. Está súper, súper increíble esta nueva función, la cual va a brindar entretenimiento en tus partidas. te cuenta que está cargando, y una vez está cargado, empezamos a jugar. Ok, vamos atrás para no ser tan extenso este video. Vamos atrás nuevamente, y aquí contamos con los ajustes los cuales vamos a tener lo que es la privacidad que ya conocemos como la última vez anti -visto una vez desear el etiqueta de reenvío ocultar vista de estados anti-eliminación de estados anti, de, estados, anti de mensajes mostrar los tickets azules después de responder ocultar nombre de contacto la seguridad de WhatsApp ya se complica con un patrón con tu huella dactilar también contamos acá en las configuraciones generales como enviar fotos en la máxima calidad ok contamos incrementar el límite de megabytes para enviar estados hasta 80 megabytes ok también contamos con los estados de 5 minutos también contamos acá con lo que es activar chat de general la cual te va a mostrar como una burbuja parecida al estilo eh, messenger ok, también contamos acá atrás con lo que es los iconos que vamos a elegir para mostrar en tu menú de aplicaciones también contamos acá atrás con lo que es la pantalla de inicio, acá vamos a poner notificaciones de estado visto mostrar los, los brindes de contacto en línea, separar chat y grupos también contamos acá atrás con lo que es pantalla de conversión, vamos a poder aumentar límite de compartir, hasta para enviar mensajes hasta 300 chat Ok, también contamos aquí en la tienda de temas la cual ya entramos para aplicar los temas Contamos con el código de, del teléfono Una vez que nos llame vas a poder tener un tema para nuestras llamadas Ok, si te das cuenta que empiezan a cargar los temas para los teléfonos Una vez que te llames va a ser así dinámicamente Por ejemplo una vez que elijas uno vas a darle un toque a él Y aquí va a empezar ese movimiento Esta cuenta la vista previa si quieres aplicado siempre vas a compartir a tus amigos o sus grupos igual como aplicar los temas en la pantalla principal ok vamos atrás aquí tenemos un apartado de tienda de fuente. la cual vamos a poder cambiar la fuente de nuestro whatsapp ok super increíble estamos en la última versión la 20.50 ok mis amigos la vamos a poder encontrar aquí abajito en la descripción del video y descargártela de inmediato así que sin más preámbulos mis amigos si te gustó este contenido préstame un buen like Ahí solamente me invito a que te suscribas a este canal si no estás y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video Sin más preámbulos, nos vemos en un próximo video tutorial